Bueno, pues esta es eh, la última reunión que hacemos... esa conferencia de diálogo con los alcaldes y alcaldesas... ...lo hacemos hoy aquí en Tudela... ...hemos eh, convocado a todos los alcaldes y alcaldesas de La Ribera... ...y bueno, contarles lo que hemos hecho... ...y también lo que ha quedado pendiente... ...haciendo una especie de balance de legislatura... ...las apuestas en infraestructuras más importantes... ...bueno, pues se han dado en La Ribera... ...lo hemos hecho esta misma semana... ...con esa estación del tren de alta velocidad en Tudela que bueno, pues estará en breve en fase de exposición pública. Lo hemos hecho con la segunda fase del Canal de Navarra, que también está en fase de exposición pública, y lo hemos hecho también con esa licitación de la A15, que nos tiene que conectar con Madrid, también una infraestructura pendiente desde hace más de 20 años. Por supuesto que luego ha habido apuestas importantes en materia de educación, en materia de, de salud y, sobre todo, en materia de financiación. Hoy mismo hemos dado a conocer la nueva unidad de hemodiálisis en el Hospital Reina Sofía de Tudela. Se han hecho reformas en 10 consultorios de La Ribera, así como bueno, pues está en fase de planificación o inicios de construcción de tres centros de salud aquí en La Ribera. Más allá bueno, pues de todas las infraestructuras educativas, que no son pocas, que se han hecho prácticamente en la totalidad de los municipios de La Ribera. Y luego, bueno, pues ese nuevo modelo de financiación... Que Más allá de la Carta de capitales de Tudela, tengo que decir que eh, se ha aumentado en 6 millones de euros lo que va a recibir de más Tudela esta legislatura conforme el año 2019. Por lo tanto, un aumento de una financiación de un 56%. Esto es, de verdad, apostar por la ribera, con educación, con infraestructuras necesarias, también con mejoras en los eh, consultorios y, por supuesto, también con las mejoras de la financiación de los ayuntamientos.